Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Buenas noches. O buenos días. Según a la hora que vayan a ver el video. Acá estamos con un nuevo tutorial de un programa muy bueno. Muy bueno que encontré. Que es este aquí. Fumibido Video video ¿Por qué eh, se me ocurrió hacer un tutorial? Sobre este programa muy fácil porque a tuve Catcher eh, que nosotros usamos siempre no está funcionando, gente. no funciona tanto el que viene eh, Catcher viene junto con este que es el Music que es muy bueno también, muy bueno, no funciona y por más que yo he estado investigando y bastante investigué eh, en varios eh, sitios, páginas, videos, he visto que actualizándolo al programa funciona no, funciona no funciona eh, sigue, eh, sigue sigue sin de, descargarte nada, absolutamente nada por eso investigando por aquí y por allá encontré este Fumi Video Downloader no que a mi gusto es una muy buena opción muy buena opción para descargar videos, música en MP3, en fin. El, el link te lo voy a dejar en la descripción. Está acá, está en formato rar. Lo descomprimen, le va a quedar esto. El programa instalado. Y cómo se usa es muy sencillo, es muy fácil de usar. Abren el programa, le va a quedar esto. Aquí está. <coughs> si ustedes se fijan, la. la de resolución solución está en MP4 y en MP3. Listo, la descargan y la ponen en la carpeta que ustedes quieran. La colocan en la carpeta que a ustedes les parezca Van a ver que es este mismo vídeo que está acá. Eh, así lo pueden hacer. Es una buena opción ya que este Reto de Cacher no está funcionando. Y ojo que puede venir con algún virus si lo descarga Por las dudas se los advierto En cambio este programa es un programa totalmente limpio Fácil de instalar Que pesa muy muy poco Muy fácil de usar eh, No tiene este, ninguna magia Ninguna cosa extraña muy, muy fácil de usar y muy muy interesante como yo digo muy bueno me gustó mucho le agradezco mucho eh, a un amigo que me pasó justamente este programa eh, con el link para yo poder hacer este vídeo de todas formas todas formas si el eh, programa no le funciona por distintos motivos que fuera que es difícil que pase, pero puede pasar vamos a hacer esto solamente vamos a irnos a donde está la url del video www.youtube.com quitamos, quitamos desde el punto todo el resto dejamos solo youtube.com y ponemos doble S ahí le damos enter y nos va a dirigir otra pestaña y ahí van a ver que es una opción alternativa para poder descargarlo también así se puede descargar también el video en el formato que ustedes quieran acá está para que vean, acá está el video acá está el formato los distintos tipos de, de formato que lo quieren y ojo, porque acá está también el programa para descargarlo. Pero no les recomiendo que lo descarguen porque es un programa de pago. O sea, hay que pagar. Para poder hacer las descargas hay que pagar. Eh, en simples palabras, tú lo descargas y te dice que... Tienes te, cero de cero este límites de descarga. Tienes que pagar para usarlo. Así que no lo descargues. Es el mismo problema, pero no funciona. En cambio, este... Está acá que les explique recién. Es un mi vídeo de un ladder. Si funciona correctamente, totalmente full 2018. Full y no necesitan pagar absolutamente nada. Acá está la prueba, verdad? Solamente hacen la descarga y listo. No tienen absolutamente ninguna complicación. Bueno, este fue mi video del día de hoy. Mi tutorial. Espero que les guste. Les dejo el enlace, como siempre. Eh, gracias, gracias a, a, al amigo, ya se lo agradezco, pero se lo agradezco, suscriptor que me envió la solución Fumi, el archivo barrado, para descargar este buen programa para videos y mt3 Bueno gente, eso fue todo, espero que les guste, que lo disfruten. Y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. Pórtase mal. Cuídense mucho. Y bye bye. No se olviden de suscribirse. De darse una vuelta por el canal siempre. Porque siempre tenemos cosas interesantes. Hasta pronto.